bueno pues nos visita hoy que para mí es un lujo es un honor tenerla aquí se trata de claudia luna valencia ella es colega es periodista escritora una mujer muy fuerte muy poderosa también ella se ha interesado mucho por la política y que bueno pues también viaja difunde sus conocimientos ha ido a sitios maravillosos donde la cual pues también pues eh, la ha hecho como persona fuerte para luego pues traerlo aquí, historias como las que escribe, que está centrada también hoy por hoy en lo que estamos viviendo, ¿no? Y en la soledad, pero mejor ella que nos hable de ello porque ella bueno va a presentarlo aquí en Marbella el club de la Natalina eh, que, que es un libro maravilloso yo lo estoy empezando a leer pero bueno que estoy mm, siempre ahí bueno que, que me tengo que ir pero no espérate, una página más una vez nos engancha bienvenida Claudia gracias, bienvenida Selena, a este estudio Muchas gracias. sabes que nos conocimos en Málaga precisamente que tú vives allí en Málaga y bueno tuvimos una comida muy interesante por la cual pues me contaste estas cosas bonitas tantas cosas decía bueno que bueno, esta mujer de qué planeta es de qué planeta dónde ha salido claudia eh, bueno clave. pues gracias elena por la invitación y por abrirme eh, las puertas de tu espacio y bueno fundamentalmente bueno pues soy periodista soy corresponsal hispano mexicana eh, mi familia materna es española mi abuelo es exiliado fue exiliado republicano en, en méxico con los avatares estos de la guerra de la guerra civil llegó a méxico fundó pues allá otra familia y qué bueno que fundó otra familia, porque si no, no estaría yo aquí. Y, bueno, pues, yo voy a cumplir el 2 de julio 20 años de que pisé por primera vez, este, España. Eh, muy seducida, pues, por conocer de cerca la tierra de, de mi abuelo, que ahora es mi tierra también. Y, bueno, pues, muy contenta porque soy fija, fija, fija viviendo en España desde 2011. Y la verdad es que me siento muy contenta. Y, bueno, he vivido, he vivido durante mucho tiempo en, en Madrid. Decidí en, en Málaga, fíjate que yo viví en Málaga 2007, 2008, 2009, pero luego por avatares, ¿sabes?, del trabajo como periodistas, pues me tuve que volver a regresar a Madrid. Y bueno, ya recientemente dije, eh, me voy a volver a Málaga. Málaga me gusta mucho y tiene muchísimo, se ha vertebrado tanto de forma cultural que es increíble lo que se puede hacer en, en, en Málaga, ¿no? Y tengo, voy a cumplir dos años en Málaga, des, desde que dejé Madrid. Y la verdad es que no me arrepiento absolutamente en lo más mínimo. Y muy contenta pues, de presentar hoy en la. El libro, ¿no? en, es que unos dicen que es la FNAC, otros la FENAC. Eh, bueno, pero eso todos sabemos lo que Pero la presentación de la novela. Que lo entendemos. El Club de la Naftalina es hoy a las 7 de la tarde en la FNAC o FENAC, y ahí los espero. Eh, cuéntanos, ¿cómo te inspiraste para escribir este libro? Mira, este libro tiene como epicentro Madrid. Es un libro que está ambientado en la España de finales del siglo XX, de esta etapa de 1999 a 2001. Y la protagonista del libro, pues es eh, Inmaculada, que es una eh, viuda septuagenaria de Madrid, aburguesada, vive pues en el barrio de Salamanca, y que bueno, pues ha quedado, ella enfrenta su cotidianidad pues con una serie de amigos, un grupo de amigos mm -hmm. de su misma eh, edad, que comparten pues las vicisitudes del día a día, y sobre todo es una novela pues que habla... ...de la soledad en todos sus matices... ...no no solamente es la soledad física... ...sino también la soledad del alma... ...la soledad espiritual... Eh, ...la soledad a la que te llevan... ...los caminos de la vida... ...y, y, y mira, me inspiré... ...precisamente en, en ese grupo de amigos... ...que son de carne y hueso... ...que he conocido... O sea, que son personajes reales... ...son personajes reales... Personajes reales ...y la ella. ha fallecido, así es exactamente... ...y sobre todo, bueno, pues... Eh, ...también son uh, gente que algunos los menciono tal cual con sus nombres, es más, a algunos les he llamado tel por teléfono y les he dicho oye, que he publicado una novela, se llama El club de la naftalina y te menciono tal cual, ¿no? Y ojalá uh -huh. que vayas a, a mi presentación. Ya lo presenté en Madrid el 23 de mayo, lo presenté en Almería el viernes pasado y, y bueno, pues ahora me toca presentarlo con muchísimo gusto en Marbella, Sigue mala galia de mañana, nos falta Santander y bueno, pararé un poco de cara al verano y a partir de septiembre pues a retomar para que la gente conozca el Club de la Naftalina. Mira, me siento muy contenta Elena porque la Casa del Libro nos ha recomendado dentro de las seis novedades literarias eh, más interesantes de este año y la verdad es que me da muchísimo gusto porque es un libro pues que ha hecho una autora que se siente tanto mexicana como española y que bueno... Estoy, ...estoy abordando pues un tema que es, imagínate... ...el de retratar la soledad de esa España... ...de finales del siglo XX ¿no? Yo me llamado mucho la atención y te lo dije también... lo de el, ...el título, el, el Club de la Nactalina... ...porque la Nactalina, eh, las personas a lo mejor... ...jóvenes y tal, no saben lo que es la Nactalina... ...pero yo sí que recuerdo... Que mi madre, cuando yo era muy jovencita, guardaba, eh, tenía como unos baúles, esos baúles que guardaban la ropa de invierno. La ropa de invierno, pues son los abrigos de lana, jerseys de lana, mucha ropa que contenía lana y que la polilla se la comía, <risa> la, la lana, ¿no? Entonces se metían bolitas, eran unas bolitas de naftalina, una bolita blanca, que es un ácido, y se metía y ya, pues no había visto ahí viviente que se atreviera a entrar a comerse, a comerse nada. De Lo dicho muy bien, herena. Y además déjame decirte que son muchas personas las que también me han dicho caray, la naftalina, y les lleva a los recuerdos, no los recuerdos mm -hmm. de claro, es que mi tío, mi madre mi abuela, mi abuelo no y yo recuerdo que se utilizaba y claro, la, es que el libro está lleno de metáforas en sí la novela es una metáfora constante entonces, ¿por qué la naftalina? la naftalina pues es ese conservante que bien mencionas, que lo metíamos en, en bolsitas, la gente lo metía en los armarios sobre todo, bueno, pues para conservar lo que tú querías conservar del rastro del paso del tiempo, del olor que te deja el paso del tiempo, de la humedad que provoca el paso del uh -huh. tiempo, del desgaste que provoca el paso del Cierto. tiempo y alejar los ácaros y las polillas. Y entonces el Club de la Naftalina, pues precisamente es un libro que habla de personas de la tercera edad, de los adultos mayores, me, me, me molesta mucho decir de la tercera edad, de adultos mayores o de adultos uh -huh. en plenitud ¿no? Eh, de esta españa nuestra no Claro, se le llama tiene eh, un centro centro de personas activas ¿eh? se le llama que está muy claro. bonito porque están activas y además en el libro lo demuestra no como tienen sus actividades se reúne eh, disfrutar de su paella disfrutar de, de tantas cosas de conversaciones de, de jugar también juntos no y hay, y hay incluso cosas divertidas en el libro no hay claro, cosas claro que claro. son divertidas o sea, ¿no? eh, mira yo eh, las personas que lo han leído ...han tenido ese choque, han tenido primero un choque sentimental... Mm. ...muchas se han visto reflejadas, ¿no? ...en decir, oye, es que yo me he visto reflejada... ...pues en, en, la, en la situación terrible de dolores... ...o pues en la, en la viudez que, que está padeciendo inmaculada... ...o en la situación pues de la hermana de Inmaculada, María Trinidad ...que lo único que tiene de compañía pues es a su perrita... ...porque su hijo la ha abandonado y no la vuelve a ver más... Eh, y muchos también pues compartiendo, sobre todo esta generación de la que estamos hablando, es una generación que ha sido marcadísima por la guerra civil. Y en sí. el libro hablo precisamente de esta generación. Esta generación, pues que para bien o para mal, muchas veces para mal, quedó marcada por la guerra civil. ¿no? Es que Dolores en ese... misma en el libro eh, quedó marcada de por vida. quizás querido tener algún un, un objetivo de querer cambiar algo con este libro? sí. Yo lo que quiero cambiar es la percepción que se tiene en España acerca de los adultos mayores. Eh, quiero, me gustaría muchísimo el que, se, el que no se perdiera el vínculo, ¿sí? el vínculo generacional y de amor y de lazos que deben de existir pues, entre las generaciones que son más maduras ¿sí? y las generaciones que son más jóvenes. Me parece que ahora es importantísimo, inclusive, el que ese vínculo se restablezca porque estamos teniendo unas generaciones jóvenes que están muy, muy tecnificadas, muy metidas en la sociedad de la información, muy, muy metidas en la era digital, que toda su vida la llevan en las redes sociales prácticamente, una generación en la cual pues, el egoísmo es más exacerbado, ¿no? el materialismo también. Entonces, es decir, que la transmisión de valores de generación en generación no te la va a dar el Facebook ni el Twitter, ni el 20, ni uh -huh. no, no. Claro. te lo va a dar, el que tú puedas sentarte a conversar con una persona y te platique lo que ha pasado, lo que, lo que uh -huh. ha sido, lo que sabe, eso es una transmisión de valores, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo, de ves en ¿cómo entonces A mí me gustaría que con el libro se pudiera recuperar, yo a veces decía, bueno, sería maravilloso tener programas sociales, un programa como uh -huh. ahora que se habla de becarios, y que se habla de servicio social, pues imagínate un programa social que dije, oye, pues como una especie de adopta un abuelo, ¿no? Es decir, eh, muy teniendo, buena idea. Estamos <risas> teniendo en España una cantidad de adultos mayores, porque yo comencé mi libro cuando yo en 1999 estaba en el periódico El País, estaba precisamente eh, de becaria en el periódico El País, y me encontré con varias notas que decían, Muere anciano, ¿no? O encuentran anciano después de, cadáver de anciano después de siete, ocho, nueve meses dentro de su casa y nadie sí, se había sí, dado este. cuenta. Pero además es que sigue pasando actualmente. Y entonces yo eh, me acuerdo que me fui tan en shock, perdón, a mi casa, que yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, significa que esa persona, en, en ocho meses, nadie, o sea, este hombre no recibía ni llamadas telefónicas, nadie se preocupaba de su existencia, ¿no? Y, y así hay muchas más notas y, y sigue pasando actualmente, ¿no? Entonces yo decía, oye, imagínate un programa social que... Oye, un becario, venga, a ver, una multa de tráfico. ¿Quieres recuperar tus puntos? Perfecto. Te vas a aventar seis meses, ¿sí? Como becario, adoptando un abuelo en el cual vas a salir con esta persona. Sí, social, ¿no? Y vas a ir los viernes a verlo y lo vas a sacar a tomar algo, a convivir. Y se van a ir al cine y... A, a seis meses claro, sí, sí, en sí. que te humanices, también dedicarlo ¿no? a la sociedad, claro, a los necesitados. Claro, hay gente que, de verdad, o sea, sin importar el estrato social, hoy por hoy no tienen con quién hablar, están absolutamente solos y abandonados. Es totalmente cierto y es, es trágico y es terrible, ¿no? quizá pues este libro también. Mensaje, ¿no? de uh -huh. concienciación. ¿no? Sí. Has hablado de lo digital, ¿no? ¿cómo ves eh, la lectura digital, Claudia? Bueno, muy saber? bien. Mira, el libro, te digo, está en versión Kindle, está en versión papel. Bueno, yo, en lo personal, no sé, las dos somos colegas, yo soy amante de leer el periódico físicamente. O eso de olear, ¿verdad? El olor que tiene, ah. que desprende un y libro de... cuando lo abres, cuando lo, abre, lo hueles. No tiene nada que ver y, o sea. y, y también soy de decir, este libro al lado de mi mesilla y de repente sí. lo, ¿no? Ahora lo quiero retomar, me lo llevo, ta, ta, ta. O sea, y además encima casi me estoy quedando ciega de tanto estar en el <risa> ordenador. Así es que prefiero, la verdad, el, el libro en papel. Claro, ahí para todos los gustos, ¿no? Hay gente que dice, es que yo voy en el metro, voy aquí, voy allá, mm -hmm. pues me da lo mismo, estarlo leyendo en esta versión, me sale más económico y perfecto, bueno. Pues a mí me parece maravilloso. Yo pienso que mientras que podamos usar las eh, nuevas tecnologías para bien, yo todo lo veré de forma positiva. ¿no? ¿Y cómo ve la cultura literaria en el siglo que estamos? Yo creo que, mira, la cultura literaria está haciendo el esfuerzo por no morir, ¿sí? por no quedar eh, a, a, eh, abrazada, ¿sí? arrollada, por por todo ese tsunami que de repente estamos viendo por todos lados bloggers que no ya ahora escriben libros y escriben historias o cualquiera de repente toma una instantánea la sube y cree que eso es hacer periodismo, entonces, eh, y luego vienen las fake news, entonces, lo que estamos viendo ahora, pues es, yo veo que hay un movimiento social ciudadano de personas que dicen, este, oye, yo escribo y hago poesía, y ahora vamos a hacernos, pues, los talleres literarios, y el poesía divino, y, y la tertulia de la poesía, y el, el, el taller semanal de leernos la... La novela. Este sería un, un libro muy bueno que, que, que caería fenomenal era, sí. en un taller de lectura. Entonces, ¿yo que es lo que veo? Que se está despertando en esta sociedad que creemos en lo importante que es la creatividad y dejar las huellas en un libro de una forma pues bastante interesante no uh -huh. es muy fácil de leer porque sí. verdad hay libros que como que cuestan no pero encontrar un libro que te enganche y que quieras seguir leyéndolo es eh, para mí es fundamental que no lo dejes aparcado por cuanto el libro llegan a nuestras manos e empiezas a leerlo y eso que aburrimiento y lo dejas ahí aparcado y no lo terminas de leer nunca en la vida no entonces el, el enganchar a la, al lector como tú lo haces eh, me parece algo gracias, interesantísimo ¿eh? es, mira, es un libro que no los va a enredar uh -huh. mucho es un libro que lo pueden leer perfectamente en 5 o 7 días, eh, es un libro que les va a quedar muy claro, se van a ver reflejados en muchas situaciones, que les va a dejar una enseñanza, eh, que habla también de la autoestima, que tiene una historia oscura allá adentro a la que todavía no has llegado. ¿Sí? Y, y esa historia oscura, bueno, pues es, es una historia que pasó, que es, que es real, real, que es real, exactamente. De hecho, yo hablo ahí de investigación y menciono los periódicos que dijeron tal, tal, que, que además es, es cierta. ¿no? La coprotagonista es una chica mexicana eh, de 30 años, Inmaculada, pues es la protagonista, tiene 70 años. Pero la chica mexicana, Ana María, eh, no, le, no tiene nada que ver conmigo, es decir, no es un libro autobiográfico. He tenido que dejar a esta chica mexicana por esa historia oscura que hay ahí adentro, que es una historia real, eh, porque, es decir, para lo que, lo que es la trama, Sí, era necesario, o ponía a una chica mexicana o ponía a una chica colombiana y ya ahí no puedo decir más cosas, pero por la trama tenía que, tenía que ser una chica, una chica Claro que lo que tú ¿no? dices, que esta bien, ya has dicho que no tiene que ver nada conmigo, ¿no? Pues si es mexicana, claro. ten, será sí. su personaje no, no, inspirado no, no. en no, o sea, su vivencia. Nada no, que no, no, no, no, es, no es una novela autobiográfica y como te digo, en todo caso, si alguna de las dos refleja mi personalidad, la que la refleja es Inmaculada, que es la la viuda de 70 años. Uh -huh. O sea, pero la otra chica, es, y haberlo lo he hecho a propósito, ¿no? Que la otra sea como la antítesis de mi persona, ¿no? Claro. Y si alguien realmente... Piensa, actúa y. Si hay, si hay alguno de los personajes en los que yo reflejé mi alma, es en Inmaculada, en la viuda pero, de, pero, de claro, Madrileña. Mira, la Realmente Inmaculada pues fue muy valiente a coger a alguien sin conocer de nada, sí, porque en los tiempos que corre, te lo piensas ya, ¿no, Claudia? O sea que, pero lo hay. Pero es decir claro, sí, sí, que la soledad. No, sí, no es una historia inverosímil Mira, ahora que eh, tuvimos. Eh, ...varias inmigrantes que llegaron de Siria y demás... ...o sea, yo he visto casos de familias... ...que les han abierto las la puertas sin sí. conocerlos y los han recibido... ...es decir, que tenemos en España... ...España es una sociedad muy generosa... Y, y recordar que eh, los españoles somos los, los mayores donantes de órganos del mundo. Es decir, que somos una sociedad muy generosa. Y lo más solidario con todas las causas. Y es solidaria, que es, cierto, es y, totalmente... y Para aportar en cáritas. Para, mm. o sea, y eso es maravilloso. Pero lo que no debemos permitir es que el egoísmo nos gane la batalla cotidiana. Claro, eso, eso es de, algo sí, que no debemos Más permitir. vale solo que mal acompañado. <risa> Vamos a regar un poco, ¿no? Claro, claro. Sí, ¿verdad? increíble, ¿verdad?, cómo escribe. Y y gracias, bueno, que sí. hoy lo, lo va a presentar Piluca eh, sí. que Yedra, que es, es un encanto, lo va Miruca a ser ha, ha escrito sí. ya ya también, hasta, creo que está ya escribiendo ahora otro. Correcto. Sí, y bueno, Piluca Yedra pues, pues una excelente persona, eh, es, colega es. periodista, escritora, eh, y bueno, encantadísima de que me presente, me presente el libro. Bueno, pues te deseo mucho éxito. No sé mí. si estás ya en otro proyecto, porque claro, ese todavía está ahora, sí. pues desarrollándose, porque claro, acaba de nacer prácticamente y lo estás ahora poniendo a que crezca. Pero no sé si ya tienes en mente, sí, pues, sí, eh, sí, por supuesto, escribir algo que más. Los periodistas somos obsesivos, ¿no? Ya cuando llegas a un nivel en que empiezas a escribir más y más y más, pues llega un momento en que ya esa montaña ya nadie la para, ¿no? Este es mi tercer libro, eh, mi primera novela, porque yo escribí un libro de geopolítica que se llama eh, La Política del Miedo, una, un libro de geoeconomía que se llama La Órbita del Dólar, publicados por Editorial Random House Mondadori, y ahora pues es mi primera novela, que es un reto, porque yo me muevo mucho más fácil en el ensayo. Y bueno, ahora eh, voy a empezar una investigación sobre la casa maya, Casa Maya en Málaga, el alcalde Paco de la Torre recientemente ordenó derruir eh, esta casa que fue de un cónsul mexicano que durante la guerra civil pues acogió a muchos este, republicanos para protegerlos pues de las fuerzas franquistas, ¿no? Entonces voy a empezar a hacer esa investigación, eh, la quiero, quiero unir esa historia con la historia de mi abuelo Sí, porque mi abuelo dejó Almería, y en Almería dejó una mujer con cinco hijos, con cinco hijas, ya los, ya los conozco, los he conocido a todos, eh, y mi abuelo sale en un ferry a Algeria, y llega a un campo, no sé, eso es lo que quiero saber, ¿por qué llegó a ese campo de, de, de, de trabajos forzados en Huarfa? Estuvo construyendo el tren transahariano, y luego, ¿cómo es que llega en el último barco que manda el presidente Cárdenas, para eh, llevarse a los eh, exiliados republicanos a México, ¿no? Él llega muy enfermo de tuberculosis, eh, bueno, una historia ahí también dolorosa, y, y, en, y precisamente en el médico, yendo a ver el tema de la tuberculosis, él conoce a mi abuela, ¿no? A mi abuelita, y, y ahí se, se enamora de ella, ¿no? Y hay una historia, pues, también muy bonita, pero yo lo que quiero, pues, es unir esa, esas dos partes, ¿no? Entonces, pero eso es una investigación que lleva su tiempo, y mientras tanto, pues ya tengo yo, eh, estoy desarrollando el argumento de mi nueva novela, en lo que yo desarrollo esta investigación, eh, y quiero que sea pues un thriller, quiero que sea un thriller de ciencia ficción, que ya lo tengo, que es un tema que me apasiona también uh -huh. muchísimo. Oye, es libros libro que escribe que se puede acoplar muy bien a una película. Pero sí. No sé si hay ya proyecto sí. o Mira, de este de libro... Hecho, de, o el, que, el futuro que quieres escribir, ¿no? que será da hecho, mucho juego, este ¿no? Libro, este libro queríamos que Isabel Coixet nos presentara la novela, pero la presentación eh, coincidió con Canes. Entonces, ella mandó, mandó eh, disculpas y demás, pero bueno, la, el proyecto de la editorial es buscar, pues, a, a tocar las puertas de todos los directores españoles, eh, pues para entregar la, la novela, porque la verdad es que es un libro bastante, bastante eh, sí. hecho para una pues película. Sí, y además genial. es que, curiosamente, es decir no lo hice pensando en la final de una película, pero sí hay muchas personas, me hecho es que este libro queda para una película total. total. yo lo pensaba desde el primer momento, sí. digo, este, esto parece una historia que realmente muchas personas se pueden sentir identificadas con ello y puede tener muy buena aceptación, muy buen público claro. es una maravilla claro. pues muchas gracias de verdad, muchas gracias a ti no, por venir, emplear tu tiempo muchas y gracias. me tienes que firmar el libro porque ama, me he que esta tarde tendrás que firmar mucho Ojalá. así los así espero que... de verdad que los espero <risa> no. con los brazos abiertos vamos con él el... eh, este, hoy firmo a la 19 horas, 19 horas en la fnac aquí en, en, uh -huh. en, en Marbella. Bueno, y si no, otra cosa. Que nos Claudia, que se me olvida preguntarte, sí. ¿dónde está la venta? Porque... Ah, claro, está en la venta en todas las librerías y también en Amazon. Si ustedes no tienen tiempo de ir a una librería. Tanto aquí en Marbella vamos, Arena o la O sea, en Amazon ponen Claudia Luna Palencia, el Club de la Naftalina. ...y en Amazon se los entregan, que esto es algo maravilloso... ...se los entregan en un día, o sea... Sí, aquí ya no hay que... bueno, ya lo venden hasta de segunda mano... <risa> claro, claro, claro... Pero no claro. te, no te quiere que, claro. que salga a la venta por muy poco dinero... Claro. ...pero que mucha gente dice, bueno, pues nada, pues lo compro de segunda mano... ...y, y también tiene esa opción, que el que no pueda, que hoy día leer no es caro... ...que, claro, que la claro. cultura no es tampoco tan, tan cara, ¿no? depende de qué cosa... Pero y bueno, ojalá no que apoyen, no. que nos apoyen pues a los escritores... ...que somos eh, hispano-mexicanos, españoles... Mexicanos. Pues ya española. Eh, sí, no, yo la verdad me siento muy orgullosa de las dos maneras y que nos da la oportunidad de entrar, a su, de entrar a sus casas, de entrar a sus corazones. Eh, es difícil, ¿no? O sea. El otro día decía Almudena Grandes es que ella tenía 30 años de ser escritora y obviamente pues ella empezó como yo picando piedra también. ¿Cuál es tu, tu escritor favorito? ¿Cuál qué referente tienes tú de escritor? Mira, a mí escritora. me gusta mucho eh, Honorato de Balzac, Ay, me gusta mucho Víctor Hugo, me gusta mucho, mucho Fedor Dostoyevsky, Máximo Gorky, ¿no? En sí, ahí un repertorio de El lo, perfume bueno, con eh, Patrick eh, también es un libro <ríe> muy bueno, muy bueno ese libro, la verdad, sí, sí. sí pues muchísimas gracias, Elena, te agradezco. Gracias. Te tenía preparado ahí cariño. bolígrafo, todo para que lo, me lo dediques y te deseo mucha suerte, gracias. mucho éxito con todo lo que hagas. No solamente con tu libro, gracias, sino Elena con todo lo que proyectes hacer, porque es una persona con mucha energía. Porque ya la habéis visto, ya la habéis visto qué ah. energía tiene Claudia y que me ha encantado. Muchas gracias. Espero tener más ocasiones de poder entrevistar y poder que vernos. Que sea así, ¿eh? que sea así, eso es lo importante. Siempre digo que el, las relaciones no tenemos que dejarlas únicamente pues, para las redes sociales. ¿no? Uh -huh. no perder el contacto humano significa el decir, ¿cuándo nos vemos para desayunar? Exacto. Verte a los ojos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Platícame, quiero saber de ti. Eso es algo muy importante, no Eso perderlo. Totalmente cierto. Muchas tú, gracias. Tú sí lo pones más en práctica que yo, pero bueno, <risa> es que me tengo que nos, aprender. Nos, nos come el tiempo, sí, pero también hay que darnos uh -huh. un espacio para... Para claro, ver a las Como personas. dice, querer es poder. Querer es poder. Tú quieres, claro, tú puedes. Claro. Muy bien, pues muchísimas que, gracias. Ay, que no te dejo terminar la dedicatoria. Que día <risa> soy? 20, 20 ¿verdad? Maravilla. Es 20. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas celebrada. gracias Una. a ti. Un besito. Uh -huh. Nadia, sabes que puedes gracias. venir cuando quieras. Te ya te has aprendido mucho. el camino, así que ya sabes que los tiene que visitar más a menudo. ¿Eh? De, otro día hablamos de política, Otro día nos metemos en política todavía. Otro día hablamos de política, de economía, claro que de, sí. Muchas, muchas gracias, gracias. Al contrario, gracias. Hacemos una pausa, nos vamos a publicidad, volvemos con más temas de actualidad en unos minutos.